Sí. No, sí, por favor. Encima, música en vivo en la estación, Sur. música en vivo con barbijo, la nueva moda de los cantantes de la juventud. Dejó el autotune y ahora usa tapabocas. Carmen Sánchez Diamonte. Bienvenida, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy, muy, muy contenta de estar acá. Eh, nosotros, yo estoy más contenta que vos, te lo firmo acá, si <risa> sí, es, es por competir, estoy muy emocionada eh, Bueno, te contaba fuera del aire, ¿no? Para muchas personas fue eh, muy muy lindo poder tener ahí eh, los lanzamientos ahora, último, que hiciste esto, estos dos últimos singles uh -huh. eh, O singles <risa> Y, <risa> también, y también. después, pero también los, los discos, estuvieron tocando en el verano también uh -huh. y ahora... Eh, ya están ahí programando las nuevas cositas que, se, que se, Para tocar esto Pero con la banda en vivo Así es, exactamente Eso estamos publicitando en el momento Una fecha que se viene el 17 de septiembre Viernes en el Teatro Bar En el de 43 El de 43 que es ahí casi 7 plaza uh -huh, eh, Italia siete. Una zona eh, clásica para ver bandas en vivo Y esto que decías eh, Rochi De tener a la sánchez Viamonte y a Carmen sánchez Viamonte tuvimos uh -huh. en pandemia un montón de pura suerte. Yo me acuerdo del año pasado hablábamos que justo habían llegado a grabar algunas uh -huh. cosas. Estaba todo programado. Parecía como, eh, nada, como que también algo para pasar esos esas, esos meses. que ¿Cómo fueron en, a nivel banda? Porque también a nivel personal ya sabemos que no podemos meter por cualquier laberinto, pero a nivel <risa> banda había sido, eso, ¿tienes, ¿cuántos? ¿Cinco o seis? Con sí. equipo, digo, no solo quienes tocan uh -huh. Un equipo expandido Sí, de equipo somos nueve en total eh, sí Su suenan es, es increíble, pero suenan cada vez mejor ¿Cómo hacen? <risa> gracias, gracias Bueno, el equipo de nueve está conformado más O sea, músicos somos seis Después está nuestra PRODU eh, Nuestro técnico de sonido, Fer Y nuestra vestuarista eh, Pero bueno, con respecto a lo musical eh, Creo que yo al menos me propuse desde el principio tomármelo con mucha soda. se Me ordenaron muchísimo las prioridades durante una situación tan tan compleja, ¿no?, como la que estamos viviendo todavía. Eh, entonces dije, bueno, haremos lo que podamos, como todo el mundo, de la forma que podamos, pero no me voy a, a presionar por estar al día de... como que hay cierta cierta cosa de que, bueno... Todos los meses hay que sacar algo, eh, tocar o tener un lanzamiento. Como que siempre ha, tiene que haber un juego de tire y afloje con uh -huh. el público para que te escuche. Y en realidad la gente que te escucha te escucha porque le gusta lo que haces. Sí. No porque estés dosificando el alimento como si el público fuera un perro. Entonces, en ese sentido, intentamos como calmarnos un montón con todas estas técnicas de mercado y decir, bueno. Hagamos lo que podamos de pedo, como decís, Seba, teníamos ese material que lo habíamos filmado en el verano y grabado también un, un single que fue La Casa de las Flores, que salió uh -huh. en plena, plena cuarentena, con su respectivo videoclip. Eh, y después el trabajo a distancia nos ayudó también a reformular muchas cosas de nuestro funcionamiento como equipo, eh, positivamente, la verdad... Eh, bueno, eso, yo soy asquerosamente optimista <risa> y, y logramos buscarle la parte buena eh, Y eso, componer, yo empecé a componer estas canciones Que, que van a conformar nuestro próximo disco eh, Y les empezamos a dar forma a la distancia eh, Todavía les estamos dando forma igualmente Pero bueno, nada, nos, nos reacomodamos en ese sentido Pero sí nos hizo mucha falta el Vivo que le da un poco de como de sentido a lo que hacemos los músicos. Y que en eso hubo algunas sesiones, alguna eh, eso y in, incluso no de banda, pero sí te veía vos, hasta imagino que con, con un grado ahí, no de mover los algoritmos, sino porque sí, de repente estar tocando la guitarra en Instagram a la una de la mañana, sí. eh, eso para... para ¿En qué sentido? O sea, ¿sos alguien que aparte de la pandemia o no, o antes o después, la, las canciones y la guitarra, ¿estás todo el tiempo o es un momento especial? Eh, sí, ca cantar, canto todo el tiempo, eh, es como una actividad que es medio de eso parte de, de mi diario. Eh, y componer también se, se convirtió en un ejercicio, porque para mí siempre fue un juego, como una forma de... ...de comunicarme, más allá de, de que eso después pudiera o no significarse un producto, ¿no? Algo de lo que yo pudiera trabajar. Eh, entonces, en ese sentido, las canciones están todos los días... ...y el sentido primario de, de hacer canciones y de cantarlas es eso, la comunicación y el compartir con un otro. Entonces, bueno, como bien dijiste, no, no fue por una cuestión de algoritmo, sino por la necesidad de sentirme cerca del público y del otro lado me vino una respuesta que era un público que también necesitaba tener cerca la música. Eh, entonces también fue eh, entretenido el ejercicio de mostrar como también el ambiente en el que nacen esas canciones, que es la intimidad de mi cuarto, mm. generalmente la madrugada. Eh, yo estoy sola y me pongo a tocar O sea, es algo que uh -huh. hago siempre Y dije, bueno, ¿por qué no también mostrar un poquito de eso? Eh, y estuvo muy divertido Y se hace como un como un fogón también cuando estás Ay, haciendo igual. un vivo Es como un fogoncito <risa> sí, Yo he sí. participado de alguno que otro, tengo amigas así eh, Incluso en, en una época que donde estábamos más más pasadas de rosca Era como, che, está haciendo un vivo la Carmen Y vamos todas ahí, las, las tres que estamos <risa> eh, Y vamos a ver, sí, sí porque, Pero también era esto, porque a la vez Es conocerte un poco más eh, Por ahí hablas, no hablas solo de música eh, uh -huh. Hablas de un montón de otras cosas Hablas de gente eh, Hablas uh -huh. de situaciones Y también lo haces en tu música y nos representa en Un montón de sentidos uh -huh. Bueno, qué lindo, qué lindo que haya llegado así uh -huh. eh, Porque sí, tal cual También algo que que me gusta mucho en este sentido de, de comunicación de la música, es explicar a veces de dónde vienen esas canciones, que por ahí en un vivo, en un escenario, eh, muchas veces no tiene tanto sentido, pero en esos vivos de internet también me tomaba el espacio para charlar desde ese lugar también de la música. Claro, por ahí no, no iba a frenar a toda la banda, Iba a subir un video tipo los de Iorio, ¿no? El monólogo <risa> en medio de la canción de los músicos, no sé, un pucho sí, o algo. Sí, sí, eh, para eso tenemos la radio también y tenemos a Carmen acá con una guitarra. Se me ocurre algo para hacer radiofónico Bien. y a la vez eh, eh, asamblea. Asamblea. Bien. ¿Una canción y tanda? Dale. Bien. ¿Y después seguimos charlando un poquito más? Dale. Voy a tocar eh, Bueno, lo que tocó al principio No lo dije, era Camping Que es nuestro último single Nuestra última canción Y voy a tocar la que, la que lanzamos antes Que es Volviste desarmado Volviste desarmado Nada podía asustarme más Que ver tu cara linda Llorándome de amor Y es verdad Me miento tal Del cielo la ciudad y todas esas sombras se van desde que las puedo nombrar, deshago el hilo rojo. Prefiero actuar con la realidad. No creas en el tiempo todo. Música que quieres escuchar 917 Estación Sur.